Amigos, aprovechando que se acerca la Navidad, vamos a reciclar un tubo de papel higiénico y vamos a hacer este hermoso Papá Noel. Espero les guste, ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso. Vamos a tomar el tubo de papel higiénico y lo vamos a borrar con goma eva con brillo. Lo vamos a hacer así. Ahora vamos a pulir esta parte. Vamos a tomar goma eva roja y vamos a repasar un lado de un tubo. Recortamos... Aplicamos silicona líquida o caliente y pegamos. Ahora vamos a tomar goma eva color piel, más o menos 8 centímetros, de 3 centímetros de ancha, le aplicamos silicona líquida y pegamos en esta parte. Ahora con goma eva roja de 4 centímetros de ancha vamos a cortar una tira y la pegamos así. En esta parte vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegar otro círculo. Ahora vamos a utilizar porcelana fría, esta la pinté con color naranja. Vamos a tomar una parte, la vamos a, a estirar así. Y vamos a empezar a pegar acá el pelito de papá noel vamos a hacer así la formita voy a cortar acá ya teniendo la forma vamos a aplicar silicona líquida o lo puedes hacer también directamente si deseas y vamos a pegar vamos a aplicar ahora silicona líquida en los extremos de la goma eva base y vamos a empezar a colocar la barbita lo hacemos en ambos lados y vas tomando porcelana fría y vas pegando la cantidad, ya tú eliges la cantidad que vas a pegar y vas pegando así la barbita ahora vamos a pegar esta última en esta parte vamos a tapar estos huequitos y con un palillo vamos a hacerle textura como de barbita, así alargando el palillo. Vamos a hacer lo mismo acá en el pelito de papá noel y vamos puliendo. ahora acá en esta parte voy a aplicar silicona líquida y antes de pegar este círculo vamos a colocar arroz o pueden colocar también piedras pequeñitas para que pese y tapamos, acá corté un círculo negro en goma eva vamos a tomar porcelana fría vamos a seguir decorando papá noel vamos a alargar así y vamos a estirar un poco Vamos a aplicar acá silicona líquida porque vamos a hacer una parte de la ropita de papá noel, vamos a pegar así, cortamos acá lo que nos sobra, de nuevo aplicamos silicona en esta partecita y vamos a pegar otro pedacito volteamos así. Igualmente vamos a coger el palillo y vamos a hacer textura. Vamos a colocar así el palillo y vamos sacándolo. Esto lo vamos a hacer alrededor de toda la tirita, nos quedaría así. Ahora vamos a hacer acá el bigote de Papá Noel. Lo hacemos así como lo estoy haciendo. Vamos a tomar porcelana fría y vamos a tomar dos partes y las vamos a hacer así como si fuera una lágrima así larga y vamos a pegar acá así vamos a pegar este otro lado igual le hacemos textura vamos a quitar acá lo que nos vaya sobrando para destapar la parte donde va la boquita y pulimos esta parte ahora con vinilo café vamos a tomar la parte del pincel hacemos los dos puntitos acá vamos a hacer la boquita con café y vinilo rojo nos quedaría así Ahora vamos a pegar acá una bolita de porcelana brilla de color naranja o color piel como deseen. Acá en esta parte con el palillo vamos a sacar un poquito de pintura. Limpiamos en una servilleta. Y con vinilo negro hacemos este puntico. Vamos a darle color a las mejillas de Papá Noel con un poco de rubor y con vinilo blanco le vamos a hacer la lucecita a los ojitos vamos ahora a colocar acá una tirita de goma eva con brillo y vamos a cortar un cuadrito en goma eva igual para la hebillita se me había olvidado decirles que también le coloqué las cejitas y también le pueden hacer textura con el palillo bueno ya, ya la hebillita quedaría así Ahora con, con foamy verde vamos a hacer así como unas ondas, recortamos, volvemos a recortar como onditas o montañitas, como entienden. recortamos todo y pegamos así. Vamos a tomar esta parte y la vamos a trazar, la cortamos así dejando más o menos... 2 o 3 milímetros. Esto sería para la visera de la gorrita y cortamos así. Vamos a pegar acá en esta parte. Ahora nos falta algo muy importante que son las manitos de Papá Noel. Vamos a utilizar porcelana fría roja. Yo la pinté con acrílico rojo. Vamos a tomar una parte vamos a amasar y vamos a darle la formita a la manito acá en esta parte vamos a hacer una abertura con la tijera y vamos a pulir vamos a hacer dos manitos que serían para pegar así que quede por encima de esta franja blanca ya teniendo las dos manitos pegadas vamos a utilizar esmaltes negro y color y transparente y vamos a hacer así esta rayita negra hacemos lo mismo con la otra manito Y con transparente, esmalte transparente, vamos a darle brillo al Noel o con barniz, como desees. Esto es opcional. Por último, vamos a decorar acá con este bordeador líquido plata. O lo puedes hacer también con mirellas y vamos a hacer punticos. Bueno amigos, hemos terminado. Espero que les haya gustado este hermoso adorno. Si es así, manito arriba, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.